Yo me siento bien porque él va para donde tiene que dar y que cumpla su condena ese asesino. Eso era lo que yo quería ver. Nos sentimos, nos sentimos bien, bien, bien, porque se hizo justicia, lo que queríamos. Queríamos justicia porque él acabó con una familia, no solo fue con la vida de mi hijo, destruyó un hogar, ya no hay hogar, ya no hay cuatro paredes, porque destruyó todo allá, ya no hay felicidad allá, ya no se ve su risa de alegría en casa, todo es tristeza, y tiniebla en mi casa, eso, eso no tiene ni explicación.